Buenos días chicos voy a enseñar porque hay muchísimas cosas para empezar por aquí tenemos casas típicas aquí tenemos setas que es la época de setas también eh, arándanos que recoge la gente manzanas Esto es súper típico de aquí de Finlandia y Laponia aquí tenemos una bebida de pino y mermelada Aquí de ropa así... Hecha a mano, parece. Hay muchísimos puestecitos, esperamos a los demás un momento. Vamos a entrar a este mercadillo, que es así de cubierto, en una carpa. Hay bien de gente. pendientes de chuches de Finlandia De regaliz negro y Mira, estos collares son súper típicos de aquí Un montón de gente los lleva Ah, mira, con lápices así, reciclados. Qué chulada. También hay un montón de calcetines típicos de aquí. La gente se pone a hacerlos para venderlos aquí, en el mercadillo. También hay mermeladas y pepinillos agridulces. Dulces. Tiene muy buena pinta. Por ¿eh? aquí tenemos relojes hechos a mano y cosas de escobas. Cosas artesanales de madera. Estos cuchillos son cuchillos de mantequilla y mira, aquí los han decorado con estas cosas. Collares de piedras naturales personales de artesanía de cristales y cerámica. Muñequitas de lana. O sea, no de lana, no. Ah, son toallas, está hecha con toallas. Sí, están hechas con toallas. Ah. Hola. ¿Sí? Sí, cosas de limpieza. Estas son cosas para poner en la pared y cuelgan las llaves. Y estas cosas son para el papel higiénico. Aquí un montón de gente hace calcetines de lana, guantes de lana, gorritos... Bueno, aquí no hay gorritos, pero eh, calcetines y guantes sí hay. Eh. Por ejemplo, esta señora también tiene aquí guantes, bufandas y cosas de lana, sí. Y aquí tiene eh, dulces que ha cocinado ella esta mañana, la ha preparado. Igual que aquí, ellas tienen mermeladas, platos, también tienen sus calcetines, bizcochos... Mira, tienen setas aquí, no he pensado que era una Esto es sinapi, que es mostaza. Aquí también tienen sus dulces. Esto no sé qué es, creo que es un sorteo o algo. Ah, Aquí tienen cosas de madera. Me bueno, gusta este postecito de aquí. ¿eh? Y estos gnomos típicos de la ponia, ¿No? que más caballitos de madera y Messi. Estamos en la zona de coches.